Hola gente, ¿cómo están? Bueno, eh, le quería decir que hace como seis días atrás me fui a ver la película de Scary Mood y ayer me fui a ver la película de Rápido y Furioso, la última serie Ustedes dirán, pero la mejor, la mejor para mí, Rápido y Furioso. Nada se compara Rápido y Furioso. Bueno, a mí le quería decir eso, eh, un par de días, eh, mañana, o pasado mañana, voy a hacer un video más largo porque estoy preparando algo eh, para ustedes. Bueno, eh, comenten abajo sobre las películas, las dos películas que más les gustan. Eh, si pudieras hacer en la mi página, dale me gusta y... Ahí. ahí va.